Uh, hola mi gente de YouTube Sean bienvenidos a este mega tutorial De cómo llegar al evento número 54 De la cripta Y bueno vamos a hacer esto rápidamente Para aquellos que les gusta no perder el tiempo Porque ustedes saben que recorrer la cripta Toma muchísimo tiempo Y bueno lo importante es que ya este evento No se ha bugueado y ha salido en la hora Y el tiempo que es el tiempo adecuado El tiempo correcto y bueno, tenemos que bajar a las cuevas de la cripta. Estamos en esta donde se encuentra Goro y todo. Entonces bajamos el ascensor este es súper que fácil y sencillo el día de hoy. O sea, realmente no hay ni cómo perderse. Y obviamente quiero decir que el lugar donde vamos es un poquito oculto. Pero si sí es posible acceder, no es imposible. Si sí podemos acceder tranquilamente, vamos largo hacia donde está Goro con su trono. Completamente largo, largo, largo, largo, largo. Ahí vemos a trono con su goro. Y cogemos de aquí hacia la izquierda. Perfecto, vamos a la izquierda. Luego de pasar el pasillo este donde vemos ahí al campeón goro. Y luego de esta mesa vamos a mano derecha. A mano derecha. Y luego de mano derecha nos metemos justamente aquí tenemos otro pasillo pero nos metemos aquí en este pasillo de en medio seguimos largo vemos aquí esto toda la situación y seguimos vemos aquí esto esto de aquí y seguimos por la puerta principal largo. tenemos que llegar al ascensor aquí está el ascensor como ustedes lo pueden observar y llegamos al ascensor fácilmente es un poquito oculto difícil pero no imposible llegamos al ascensor brevemente y ahorita vamos a encontrar el cofre en esta área que es medio oculta para poder acceder pero no imposible listo ya estamos subiendo al ascensor al área oculta que pocos han accedido y listo tenemos el cofre en esta área oculta que es un poquito difícil de acceder, pero no imposible. Como vuelvo y le repito. Vamos a ver qué nos dan en esta ocasión. En este cofre único y especial de crónica. Bueno, al parecer nos van a dar una Brutality de Cetrión. Nos dieron, mejor dicho. Una Brutality de Cetrión. Una Brutality de Jade. Un coso de Jade. Una torreta de Sonia una parte de una abuela de Collector y una parte del traje de Baraka. Entonces, estas son las partes que nos han dado, exactamente son cuatro partes para Sonia, Collector, Baraka y Jade y de ahí complementos de Brutalities para Jade y cetrión Y no solo eso, también nos dan una katana para una katana, un, una cuchilla para Kitana. Eh, una mosquita de Débora Y una parte de también Frost Y un puño de guerras Entonces estas son las recompensas Son exactamente 8 partes que nos dan Y dos Brutalities 8 partes y 2 Brutalities eh, Entonces solamente eso nos han dado Espero en serio que el video les haya sido de muchísima utilidad No olviden comentar y suscribirse Hasta la próxima chicos